Como si fuera un ser despreciable, como si se tratara de algo indeseable. Haití es repudiado, no tiene nada que ofrecer y sus muertos, su crisis o su pobreza, pues no merecen la compasión, parece, ni la solidaridad de la comunidad internacional. ¿no? Desde hace más de 10 días el Estado isleño está sumido de nuevo, hay que recalcarlo, de nuevo en el caos. Otro más, sí, otro más. De nuevo Haití. Lo malo de esto es que parece que nos hemos vuelto todos un poco indolentes, ¿no? Que nos hemos acostumbrado al sufrimiento, al saqueo de sus políticos, a su crisis, a las muertes de personas cuya vida parece que no significa nada cuando es todo lo contrario. Haití no es Venezuela, puede que no sea Francia con los chalecos amarillos, ¿no? No es un territorio que salga en las primeras planas de los periódicos, pero es precisamente por eso, por ese olvido contra el que hay que luchar. ¿Qué retos afronta ahora el gobierno? ¿Se puede paliar la situación que vive Haití? ¿De dónde viene? Vamos a mirar hacia atrás también, ¿no? A nosotros Haití nos importa y mucho. Y hoy aquí en el Zoom vamos a analizar si es posible lanzar un salvavidas definitivo para que el país salga a flote. Empezamos. Pocos o ningún crespón negro hemos visto en políticos del continente americano ¿no? o europeo. Ningún lema de solidaridad en las redes sociales, la bandera de Haití está bueno, tiniendo Facebook, por ejemplo. ¿no? Mucho silencio mediático, todos callados y de los grandes defensores de las libertades, de la democracia, es normal. Se trata de Haití, el país más pobre del continente americano que poco o nada le interesa a la alta clase política. No hay nada que sacar allí. Es, con perdón, me lo van a permitir, un agujero ...de porquería, lo digo con un eufemismo... ...y no lo digo yo... ...lo digo según lo publican varios medios de comunicación... ...poniendo esta afirmación en la boca de Donald Trump... ...y usando no esa palabra... ...ese paño caliente que yo he usado precisamente... ...al calificar al lugar donde viven los haitianos... ...y también al país de El Salvador... ...claro, eh, Donald Trump lo ha dicho... ...no, Haití no es Venezuela... Haití no tiene petróleo... ...tiene mucha miseria... Haití es un estado fallido... ...donde apenas se sobrevive con dos dólares diarios... ...con una economía colapsada, parada... Y en medio de esta situación, ¿dónde está la actuación de la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde están las toneladas de ayuda humanitaria, los fondos, los millones de dólares que se necesitan para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, al agua potable? ¿no? Haití vive una situación dramática, pero no es algo nuevo en su historia, como tampoco es nuevo el silencio mediático que convierte en invisible toda miseria, el caos, las muertes, de los que han salido a la calle para exigir mejoras, para intentar ya no vivir, poder sobrevivir. Desde que el presidente Jovenel Moïse asumió el poder, ha estado mintiendo a la gente. Vivimos en miseria, pasando hambre. El país está en una situación terrible. No pueden seguir matando a gente de esta forma. Estamos cansados de este partido político que chupa la sangre de la gente. Ahora nos están destruyendo a nosotros, a los hijos de su pueblo, con balas. El presidente Jovenel Moïse tiene que irse sea como sea. Jovenel y el expresidente Michel Martelly son...